Ok, pues ya estamos una vez más aquí, sus amigos. Sus amigos, Elira Madrigal. Y Rafael Cavazos. Así es. Bien, este va a ser el tema, sí. este va a ser el tema, pero primeramente les saludamos con mucho gusto, con mucho placer Gracias por estar con nosotros en esta hora, en este momento, que esperamos que ustedes puedan disfrutar de este video que el título ya lo vio la oración eficaz la oración eficaz o sea la respuesta a una oración eficaz Muy bien. y le hemos pedido al Señor que Él nos use en este momento eh, que al usar de ese pasaje bíblico que vamos a estar utilizando el Señor nos tiene de su gracia para que podamos compartirlo con usted Sí es, amén, eh, también, también. De hecho, déjame decirles va a ser un poquito largo, pero es una historia preciosa. Muy preciosa, preciosa, preciosa. Sí es. El título de, de, del libro que vamos a estar utilizando, el, el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel. Y Samuel tiene? tiene dos libros en, en, en la Escritura, Exacto, en, en el Antiguo el Testamento. Ajá. Y según la información que tengo de mi Biblia, esto es del año 1171 antes de Cristo. Sí, así es. Y Virgen, así es. ya en la antigüedad, ya Dios se estaba mostrando y manifestando de una sí. manera maravillosa y exacta. Uh -huh. Y por eso lo hemos titulado, La respuesta a una oración la respuesta a una oración eficaz. Amén, así es. Y esperamos que ustedes lo, lo puedan, pues, ver completo este video y, e incluso compartirlo con aquellos que puedan tener la necesidad de enseñarse a orar. Amén, así es. Así una que... historia preciosa que, pues, o sea, debemos de, de verla este y detenidamente y, y, y, y desmenuzarla sí, claro. bien, bien bonito, porque como el Señor es eh, grande y maravilloso y como el Señor se manifiesta cuando pues pedimos las cosas con todo nuestro corazón y le ofrecemos al Señor eh, ¿Sí? algo para su honra, gloria y alabanza, para su obra Amén, así. y ahí está la eficacia, cuando se hace de esa manera vamos a tener las respuestas que hemos anhelado y que hemos deseado entonces, pónganle el cuidado, ponga la atención a, a este pasaje y pues el tema de hoy es la respuesta a una oración eficaz. ¿Vale? Y, y ahí sí. en, la, en la imagen que están, están viendo ahí, ahí está el sacerdote Elín y ahí está Ana, Ana. Eh, orando de una manera muy, muy, muy eficaz. Y ahorita vamos a ver la historia, eh, esperamos que nos acompañe para que pueda entender la en qué forma ella lo hizo, porque esa así puede es. ser la forma que tú también lo puedes hacer y que puedas lograr lo que estás anhelando. Amén, así es. Y lo que estás deseando de, delante del Dios Altísimo. Así que entonces, pónganle cuidado por favor y compartan, compartan este video. Sí ok, y nos vamos ahí al primer libro de Samuel, en el capítulo 1, del verso 1, y va a ser hasta el 28. Al 28. Sí es. es un poquito largo, pero muy, eh, muy va, vamos importante. a, a tratar de leerlo rápido, para que no nos tengamos eh, mucho, pero sí queremos ir enfatizando por, por, por, por, algunos detalles sí, importantes. Sí, sí. Así es Ok, pues, uh, adelante Así es, verso 1 eh, Verso uno nos dice de esta manera Había un hombre llamado Elkana Que vivía en Ramá En la región de Zub Ubicada en la zona montañosa De Efraín Era hijo de Kedoham Hijo de Elius Hijo de Tau, hijo de su De la tribu de Efraín Elkana, el dos Tenía dos esposas Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Ahora, cuando tantos nombres, esto quiere decir que había una descendencia o venían de una descendencia. Sí, había una trascendencia. Había, había un trasfondo ahí, sí. eh, familiar. Claro. Y aquí cuando nos dice que, que él tenía dos esposas, a Ana la puso en primer lugar. Uh -huh. Y a Penina ya en segundo lugar. Sí, en segundo. Pero ella era... La que tenía familia, Ana, no podía tener familia. Sí, sí, era y por eso tuvo que buscar a otras otra mujer para poder tener familias, para, poder para poder tener descendientes. Descendencia, así es. La descendencia era tan importante en aquellos Muy años. Muy importante. Eh, imagínense, 1171 años antes de Cristo. Así es. Y bajo las costumbres y las tradiciones de en aquellos la, años. aquellos años. Pues eh, eso era eh, así se permisivo. Es. Ok, Okay. verso 3 Entonces nos vamos al 3 Dice que cada año el Cana viajaba a la ciudad de Silo Para adorar al Señor de los ejércitos celestiales Y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo Dice que los sacerdotes del Señor en ese tiempo Eran los dos hijos de Eli, Ovni y Fines Ok, si se fijan sí. la, la práctica que había en aquellos años no es como ahorita que tenemos templos por donde quiera. Uh -huh. Pero en, aquí, en aquellos años, pues no era fácil tener un templo, sí, un, pues, un tabernáculo, un, un uh -huh. lugar de adoración de a adoración. Dios. ¿verdad? Además de que en ese entonces, uh, o sea, había un montón de sacrificios que se hacían uh -huh. con becerros oh, sí, y con, sí, con todo eso. ¿no? Eh, sí, eh, era toda una carnicería completa, por Luis, eh, era una matanza sí, sí, sí. en los días que había el que servicio de, de, de, de, de ir a presentar las ofrendas uh -huh. Okay, vamos a continuar al verso 4 bien el 4 nos dice cuando el cana presentaba su sacrificio les daba porciones de esa carne a penina y a cada uno de sus hijos Cinco. sin embargo a Ana aunque la amaba solamente le daba una porción selecta, porque el señor no le había dado hijos. Era una porción selecta, pero a los demás les daba algo del montón, sí. o de lo mucho que había. Ajá, ajá. Pero a Ana le daba algo especial. Algo especial, así es. verdad así bueno, es, Porque es. no había tenido hijos, pero le daba una porción especial. Claro. Eh, quizás más abundante que lo le daba a los demás. Ajá. Pero, bueno, ahí había esta separación. Claro. Y el verso 6 Él Dice, de manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el señor no le había permitido tener hijos. Y imagínense por eso ella fue la, la segunda sí. mujer del de, de, de, canal. ¿Por qué? Porque Ana no le estaba pidiendo dar no, familia. No, no podía tener hijos. Si no, a lo mejor no lo hubiera necesitado. Exacto. ¿verdad? Entonces eso es para que podamos entender una de, de las posibles razones de por qué, ¿Por qué? el canal este pues tuvo dos mujeres Ajá. una porque la amaba con la que hubiera querido tener familia pero pero pues no no no pudo sí. y la otra que le dio oh, hijos que qué bárbaro sí, no, es, sí, es buena para eso ok vamos al verso 7. dice el siete año tras año sucedía lo mismo Benina se burlaba de Ana mientras iban a tabernáculo. En cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Sí, tu pobrecita, ¿verdad? Sí. Este, Entonces... Eh, le... Dios, la afligía la... Frigía, la esta sí, otra mujer, afligida, la pobre. Dice, ¿por qué lloras? Ana le preguntaba al el cana, su esposo. Dice, ¿por qué no comes? ¿Por qué estás tan desanimada? ¿Solo por no tener hijos? le preguntaba, ¿me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener diez hijos? Él ahí le va de ejemplo, ¿verdad? Sí, la, Ahora, si me tienes a mí, ¿es ¿sí mejor que diez hijos, hombre? La, la, la otra como... mujer, pues, si sí tiene hijos, pero, pero a ella no la amo como a ti. de cuenta que estaba sí, diciéndole que, eso, ¿verdad? Que no se sintiera tan afligida. Ajá. Entonces, sí. vamos al verso 9. Entonces, dice, una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en silo, Ana se levantó y fue Ahora, entonces el sacerdote Eli estaba sentado en su lugar de costumbre y junto a la enramada, eh, perdón, estará. a la entrada del tabernáculo. Así es, Eli tenía un lugarcito ahí especial para ver quién entraba y quién salía y para ver si, sí, qué, y estaba qué hacía, como, como vigilando, haz de cuenta, eh, como ese, eh, ahí, a, supervisando. A, haz de cuenta, sí. Entonces, eh, pero aquí ya vamos a entrar a la oración eficaz. Pero Ana se levantó y fue a orar. No dice nada de la otra mujer. No. ¿verdad? no, no. Entonces ahí estaba Eli, ¿verdad? que era el sacerdote de, de, ese, de ese momento, uh -huh. y le apoyaba a sus hijos con, con la me imagino con sí. todo lo que eran los sacrificios que se hacían y todo lo demás, ¿verdad? Vamos al verso 10. Bien, el 10 dice, Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. fíjese Ana, con una profunda angustia. Uh -huh. ¿Te podrías imaginar? Aquí es donde ya tenemos que empezar a, a imaginarnos este cuadro. Sí. ¿Cómo sería la angustia de esta mujer? Lloraba amargamente mientras oraba al Señor sí. Sí. se veía sí, que era. estaba entregada completamente, completamente en su oración Ajá. ante el Señor Amén. estaba llorando estaba ahí sí, sí, en, estaba. en una agonía sí sí era era profundo lo, lo que ella sentía sí. en su corazón y por eso le pusimos la oración, la oración eficaz o sea la respuesta a una oración eficaz sí. Y esto nos da a, a entender mis amados que, que están viendo ya el, el video y por eso les digo que lo compartan por favor porque es necesario que las personas sepamos cómo tenemos que orar en un momento dado cuando queremos algo de parte algo. del Señor y para qué lo queremos. Y para qué lo queremos, así es. ¿Qué es lo que queremos y para qué queremos que el Señor nos conceda eh, esa petición que, que le podemos estar presentando? sí es. Entonces, que el 11, dice, e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida. Y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello quiere decir que era de los nazarenos de los nazarenos no el grupo de los, de los nazarenos eh, con, a jesús también le llamaban nazarenos sí. Pero entonces de, de allá viene la raíz sí, de, de, estamos de, hablando de, de no cortarse el pelo sí. de, de, si era la costumbre ¿eh? Sí. y estamos hablando de una historia de 1170. 1171 años antes, antes de, de que viniera Cristo Así es. Entonces. Pero yo quiero que muy bien el 11, el porque ahí está el, el centro del tema. Sí, sí, sí. Hizo voto. Hizo un, un voto. O sea, hizo mi, una promesa. Un compromiso. Hizo un no? compromiso. Sí, Eso significa aquí sí, la sí. palabra voto. Sí, sí. Oh, Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración, Piensa más lo que le estaba ya diciendo. Y me das un hijo. me das un hijo. ¿Qué voy a hacer? Entonces te lo devolveré. Sí. sí. Como yo, es que no es mío, es, es tuyo. Para ti, Señor. Tú me lo das a mí. A mí. Para yo eh, embarazarme de Él, pero es tuyo. Era, era un, un pacto que estaba haciendo con el Señor. O sea, no querés tener un hijo para, para ella tenerlo toda la vida. No, no, no, era nada más... Entregárselo a Él. Para entregárselo como una, como una ofrenda como de amor ofrenda hacia el Señor. Señor. Sí, sí, eh, nomás imagínese. Por le decía ahorita? Cuando pedimos algo, mi amada, mi amado, ¿para qué lo queremos? ¿Qué sí, vamos sí, a hacer sí. con eso? Exacto. Si pides una casa, pides un carro, si pides una carrera, si pides cualquier cosa que tú le pides, ¿para qué lo quieres? Exacto. Para que lo ¿Qué quiera? es lo que vas a hacer con eso? Uh -huh. Si Dios te da la respuesta, ¿qué vas a hacer con eso? ¿O estás haciendo un voto con el Señor? ¿O nomás lo quieres para ti? Exacto, para que lo quieres. Eh, Esta es la, la, la cuestión de, de, de la importancia de este pasaje que estamos viendo ahorita. ¿Por qué? Porque queremos dar la mejor enseñanza que nos sea posible a nosotros, hablando humanamente. Sí, amén. ¿Por qué? Porque... Este yo se lo quiero ofrecer al señor como, señor como Ana lo estaba haciendo pero para que tú le entregues también tu vida al Señor amén, amén. para que tú también sí. seas usado por el Señor para que tú también puedas servirle al Señor con todo, con todo, con todo con todo, con sí, todo es. que, que podamos con establecer hacer, ese pacto con Dios ofrecerle lo mejor, lo mejor. que todo lo que nosotros hacemos aquí, tanto mi esposa como yo que así lo es. podamos hacer, no para nosotros, sino para bendecirlos a ustedes, para que ustedes, en esa bendición, también lo hagan con el Señor. y sí, amén, amén, así es, definitivamente. Y una de las cosas que yo quiero que suceda, es que tú seas mejor que nosotros. Porque si tú eres mejor que nosotros, quiere decir que vas a ser más con, que nosotros. Uh -huh. sí, sí. Entonces, yo quiero que tú seas mejor que nosotros. También, también. que tú le pongas más entusiasmo todo, más ganas todo, todo, más todo de tu vida así es es como por ejemplo ana cuando le estaba pidiendo al señor un hijo en la sagrada escritura tiene dos libros Sí. el primer sí, libro de, de samuel y el segundo libro de samuel, sí, el segundo de samuel sí. en, entonces como yo no voy a querer que tú puedas llegar a ser mucho más que nosotros. Sí, sí porque esto debe de, de continuar. Claro. Eh, eh, exacto. Y mira, que estamos en tiempos completamente desfigurados ahorita viviendo eh, en, en esta época. Así es. Todo no, no está descontrolado. No ahorita es, es, voy a usar una, una palabra eh, de, de, de que usamos nosotros los, los, los chavos es un despapay <risa> chavito. sí vea pues, con 80 años pues, sí, pues, pues, soy un chavo no pues sí. Ok. En, entonces imagínate qué no pudiéramos hacer dentro de la obra de Dios en las condiciones en que está ahorita la sociedad sí no más fíjate en las noticias tantito por favor no te detengas mucho en eso nada más míralos un poco para que veas cómo está actuando nuestra humanidad el día de hoy. Sí, sí. O sea, Violencia por todos lados. Eh, eh, políticos deshonestos, mentirosos, eh, haciendo barbaridad y media, eh, soy en tambores de guerra, eh, en fin. imagínate nada más, por favor. Imagínense. Viviendo tiempos muy, muy difíciles y, y, y bueno, pues ya el mismo... Señor ese, no, lo, no lo narra en, en la palabra, que en los últimos tiempos se multiplicaría la maldad. ¿Sí? Y, y estamos y, en y, eso. Y, y estamos en esto, entonces, pero, pero su, su grande amor, su grande poder eh, puede más. Entonces estamos viviendo tiempos difíciles, pero esperamos la bendición grande del Señor y es por sí. eso que yo les digo queremos que ellos sean mejor que nosotros sí, para amén. que hagan más que nosotros amén, amén nosotros ya prácticamente ya estamos de salida así es pero mientras que el Señor no venga el Señor va a necesitar todo un ejército de personas capaces que sepan orar con la oración eficaz para que el Señor les pueda dar respuesta, amén, amén, amén así es, y pues yo quiero la, la respuesta del Señor que Tú, mi amada, y tú, mi amado, que, que nos estás escuchando, el Señor también te puede usar a ti y mucho mejor que a nosotros. Dios, Señor. Amén. Amén, amén. Y que toda la honra y que toda la gloria y que toda la alabanza sea nada más para nuestro Dios. Amén, Dios. No te vas a poner todo orgulloso ahí eh, y todo vanidoso y, y cosas por el Cristo, porque eso no te va a ayudar, eso no te va a servir, y el Señor no te va a dar no, y no te va a utilizar de esta manera. Uh -huh. Tienes que ser muy honesto, tienes que ser muy honesta, tienes que ser muy sincero con Dios, muy sincera con Dios, para que Dios verdaderamente te pueda utilizar así también y mucho mejor que nosotros. Así es, ¿Por qué? Porque queremos que la obra de Dios se fortalezca para cuando el Señor venga, vea que sí hubo fe sobre la tierra. ¿Para qué? Para que le preparemos al Señor un pueblo bien preparado para su reino. Amén, amén, así es. Entonces, Él vamos, será vamos, tuyo uh -huh. durante toda su vida y como señal de que fue dedicado, que fue dedicado, sí, que fue dedicado al dedicado, señor, señor, nunca se le cortará el cabello. Nunca se le cortará el cabello. Así es. Entonces, y mientras que Ana oraba al Señor, Elí la observaba. Y ahí estaba Elí viendo. Eh, lo, no le escuchaba nada, pero ahí estaba oyendo, o viéndola. Sí. Y dijo, no hombre, ese, yo creo que... Está ebria. Eh, bueno, vamos a ver qué, qué sigue diciendo aquí la chica. Sí, sí, sí. 13. El 13. Y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Nada más. <risa> Tienes que venir borracha, de, de reclamo. Abandona el vino. Wow. Entonces el le dice: Oh no, señor, respondió ella. No he bebido vino ni nada más fuerte. Pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el señor lo que hay en mi corazón. Ahí está. ¿Qué hay en tu corazón? Si tú oras bajo estas condiciones, como lo que hacía Ana, sí, sí. que ni siquiera su, su voz se veía, pero dentro de su alma, uy, estaba uy, gritando, sí. dentro Ay, sí, su interior sí. estaba a, a gritos pidiendo al Señor, dame, sí, sí. Sí, sí. y va a ser tuyo, sí. no va a ser mío, va a ser tuyo, sí, Entonces, yo nomás me voy a encargar de embarazarme, tenerlo, y, ti, y, pero yo lo quiero para ti. Por día a Dios. Y, y no le va a pasar ni nunca una navaja sobre su pelo porque es tuyo es un nazareno Así es. ya desde entonces desde entonces casi 1200 años antes ya uh -huh. estaba hablando de que iba a haber una, otra descendencia como, fue, como Jesús Así es. entonces mi amado mi amada busquemos la forma de poder ser como una ¿no? también, también así es. y enseñarnos a orar como es ella para que podamos tener una oración eficaz una oración eficaz y sí, amén pero que, que, que, que, que derramar eh, nuestra, nuestra alma nuestro nuestro anhelo nuestro sentir nuestra fuerza y pedirle a, al señor con todo el corazón aquello que estamos anhelando pero como pero para qué lo quieres, para qué, qué lo vas a usar, es muy importante, para qué lo quieres y en qué lo vas a usar. Así es. Y eso me hace recordar cuando tú orabas por mí. Sí, amén, amén, amén. Sí, sí, o sea. ¿Para qué estabas orando? Sí, no, pues <ríe> yo estaba hablando al Señor porque yo quería ya estar, estar en, en, en su presencia en, en su camino y y con conducir a mis niños que tenían en, aquel, en, en esos tiempos pues chiquitos pues quería conducir por el camino del señor y que, y, y, y que tú que tú pudieras entender y, y, y, y digerir bien lo que era estar en el camino del señor entonces ya ya allí yo yo, yo hablé con él y le dije señor yo no lo puedo hacer pero tú sí lo puedes hacer y en tus preciosas manos yo lo pongo y ya nunca jamás te dije eh, nada, eh, que llévame a la iglesia o aquí o allá. Pues no, porque se lo estaba dejando al Señor y el Señor lo hizo eh, precioso porque yo no te empuqué, yo no te, nunca jamás te dije nada. Y alabo y bendigo el nombre del Señor porque hasta ahorita este eh, el Señor ha sido con nosotros. Amén. Ha sido con nosotros y... Y, y, y, y, y, y le doy honra y gloria al Señor porque esto es de Él, Dios soy de Él mis hijos son de Él, entonces eh, siempre estamos orando al Señor también por la gente que todavía no conoce del Señor, que vengan a sus pies porque es muy importante fuera del Señor no somos nada ni nadie tenemos que estar en las manos del Señor y ofrecerle lo mejor de nuestra vida ofrece el Señor. Y fíjate, ¿qué tanto te dio el Señor? Que hasta ahora tú predicas. Estas predicas. <risa> bueno, estás compartiendo, estás justificando. Bueno, si es, si si si compartiendo, claro que sí. Y es que, este, cuando nos ponemos en las manos del Señor, el Señor lo hace. Él lo hace. Por eso yo, yo quiero que la gente que nos está viendo y escuchando en este instante, en este momento, tú, mi amada, tú, mi amado, que estás ahorita, no sé si va a estar viendo ahorita el, el, el, el en vivo o va a estar viendo ya la grabación, porque esto se va a grabar y, y va a quedar ahí eh, pues, hasta que el Señor nos llame y después de llamarnos ahí va a estar. Y mientras que existan estas plataformas, ahí va a estar. Amén, amén, así es. Por eso quiero que tú seas mejor que nosotros. Amén. Que eso perdure, sí, amén, amén. Hasta que el Señor venga vida. Amén, así es. Hasta que Él venga. ¿Para qué? Para que venga y encuentre que sí hubo fe aquí sobre la tierra. Sí, amén. Amén. Entonces, el, el, el, el, el, el verso 16. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. Ahí está. No pues él responde, no he oído nada, no he tomado nada fuerte, ninguna droga, ni nada, nada, de nada, nada. No piense que soy una mujer perversa, no, al contrario. Dice, pues es que he estado orando, he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. Mira, si nosotros nos ponemos en esas condiciones como Ana, ¿qué no pudiera darnos el Señor? ¿Qué no pudiera darte a ti también del Señor? Por eso este pasaje creo que es de lo mejor que el Señor nos ha dado Ay, me lucia, me lucia. y vaya que estén dando como 800 videos sí, pero sí. yo siento que este video va a ser algo especial delante del Señor amén, amén, amén Así es. la gente que lo empieza a entender que lo Señor, empieza a comprender y Señor que lo empieza lo usa, a realizar el Señor, Señor lo va a utilizar y sí, va a utilizar este video aleluya, gloria al Señor. para su honra para su gloria y para su alabanza amén. Es lo que anhelamos, es lo que deseamos y es gloria, lo que gloria, queremos delante del Señor y ese gloria, es nuestro ruego y esa es nuestra oración delante de Él. De que Él use este material amén, para amén. que tú también seas un, un hombre grande delante del Señor o una mujer grande delante del Señor. Sí, amén, amén, alabemos al Señor. Vamos a continuar. Gloria, 17. 17 nos dice, en ese caso le dijo Elis, ve en paz que el Dios de Israel conceda lo que le has pedido. Dice ella, oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue. Comenzó a comer de nuevo y ya no se estuvo triste. Ya ahí cambió su naturaleza de ella. Sí, sí, sí. Ya cambió. Le creyó sí, lo que creyó. dijo el Cuando dice, ven, paz. Me gusta la, la frase que usa al menos en esta versión. Sí. Que el Dios de Israel te conceda lo que le has, le has pedido. pedido. Ve en paz y ella recibió la paz. Ve en paz y que el Dios, el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Amén. Amén. Porque Amén. no se lo pidió Elis. Ella lo, lo estaba pidiendo. Ella, ella lo estaba pidiendo. Sí. ¿Qué le vas a pedir tú al Señor, mi amada? ¿Qué le vas a pedir tú al Señor, mi amado? No, nosotros que vamos a te vamos a apoyar en la oración ahí el ni siquiera le, le, le apoyó nada no, más como nada. quien dice nomás la bendijo dale Perdón, sí. dios te la bendición del altísimo y, y que el señor te conceda así todo. como lo has pedido que el señor te lo conceda por eso es, estamos hablando de una oración eficaz sí amén porque va a depender mucho de lo que tú hables en esa oración sea sí, con voz sí. alta sea con voz baja o, o, sin que se oiga, pero que salga de muy adentro de tu corazón. Muy dentro de tu corazón. Y ahí va a estar el gran secreto. Amén. amén. Voy a, a mencionarlo así una vez más. Ahí está el gran secreto de una oración Reacción eficaz. eficaz. Amén, amén. Y esta oración eficaz la vas a obtener cuando tú te pongas en la posición como Ana. Así es. Y nosotros como el sacerdote listo decimos, vayan en paz y que el Dios Israel les conceda lo que le han pedido. Amén. Ok, vamos ah, al bien. verso. El 17 nos dice. ¿En no, este? ¿Perdón? no ya, ya vamos a. Ahor ah, ahora, no, el, la, el acontecimiento. Uh -huh. Ya vamos a ver ahora de, de cuando, el nacimiento, el nacimiento y dedicación. De, de Samuel. Okay. Verso 19. Bien, dice. Temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó, y una vez más fue adorada al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando el cana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella. O sea, quiere decir que estaban Dios. los dos juntos, estaban como sí. matrimonio. Sí. Estaban teniendo una, una relación. Uh -huh. Así es. Y el niño se acordó en ese momento. Uh -huh. dijo, ah, qué bueno que estás aquí con el canal. Cana. Te voy a permitir que te embarazas. Pues. Gloria a Dios. Como diciendo, recibe la bendición. Recibe la bendición. Amén. Gónganse. Amén. Vas a, a tener una madre. Mm. Vas a tener tu hijo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ya te escuché, ya me acordé de, de tu petición. Y adelante. Así es. Adelante. Bendijo esa relación. Bendijo, bendijo. El Señor se acordó, De, de, de Miren, esa, de esa, de esa oración que, que le hizo Ana y que se lo pedía con todo el corazón. Y, y de lo que ella le, pues sí, le había prometido. Así es. Uh -huh. Y entonces la vida de Ana cambió radicalmente a partir de ese instante. Así es, así es. y y a su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel porque dijo se lo pedía al Señor ah, es lo que significa entonces el nombre de Samuel se uh -huh. lo pedía se lo pedía al Señor se lo pedía sí. el pedí Señor entonces el nombre Samuel tiene una gran relevancia aquí sí es, la respuesta, la respuesta a una petición, a, a una, a una petición. Así es. entonces al año siguiente al año siguiente el cana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al señor y para cumplir su voto pero ana no los acompañó y le dijo a su esposo esperemos hasta que el niño sea despertado entonces lo llevaré al tabernáculo y le dejaré allí con el Señor para siempre, gloria Ya, estaba totalmente definido Sí. Quisimos. ¿Quiso aumentarlo am Sí. ¿Para qué? Para que la criatura se fortaleciera. Se fortaleciera, eh, sí. Que para que, que ella pudiera después tomar que alimento regular. todos sus nutrientes. Uh -huh. Entonces, Ana lo... Digamos, lo acompañó en sus primeros meses, ¿Para qué? Para que el niño se fortaleciera. Entonces, para poderlo ir a, a dejar a, a, al, templo, al templo, al tabernáculo, para que eh, ya de ahí eh, se hiciera cargo de él. Sí. sí, porque era algo que ella ya había ofrecido al Señor. Entonces, e, ella ya estaba dispuesta a dejarlo porque fue lo que ella le pidió al Señor. Así es. Y, y fue lo que ya el Señor le, le dio. Entonces, ella ya estaba cumpliendo sus promesas. Así es. Entonces, y la, lo dejaré allí, con el Señor, para siempre. Para siempre. Como de sí. decir, ya no va a ser como mi hijo, aunque va a ser su hijo sí, siempre. Sí. Pero, pero, a ti, pero eh, ahí se van a hacer cargo de, de la criatura. Sí. Ahí va a crecer, va a andar ahí corriendo ahí en el tabernáculo y todo eso. Con todas las criaturas sí, que, sí, que hay, pero que, iba a ir recibiendo una enseñanza, una enseñanza sacerdotal así es, amén ok ya estamos terminando vamos al 23 dice haz lo que mejor te parezca acordó el cana quédate aquí por ahora y que el señor te ayude a cumplir su promesa Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando uh -huh. el niño fue destetado, Ana lo llevó hasta el naclo en silo. Ellos llevaron un toro de tres años para el sacrificio, y una canasta de harina y un poco de vino. Y esa era la costumbre que había en, aquellos años? De, de en aquellos años. Sí, era la costumbre de aquellos años. Es. Estamos hablando de 1171 años. Antes de Cristo. Mm. Hace un buen rato sí. ¿verdad? Entonces, pues, ¿te fijan ustedes cómo, cómo fue la actitud de Ana uh -huh. para poder tener esa criatura que no podía tener? Uh -huh. Así es. Y ya que la tuvo, le estaba cumpliendo al Señor. Exacto. Exacto. Le estaba cumpliendo y creo que es lo que tenemos que hacer. Tenemos que cumplir al Señor lo que le ofrecemos. Amén. Amén. Verso 25. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Eli. Eh, le dice, Señor, ¿te acuerdas de mí? Eh, bien le, importante Le, esto. le, le dice a Ana, ¿verdad? Señor, ¿se acuerdas de mí? Preguntó Ana, soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. ¿Y qué tremendo, ¿verdad? Como no sé si te recuerdas de mí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque después de eso fue pues que se puso con, con, sí, cara, con, el, con su cara, esposo sí. y después de eso bueno todo el tiempo del embarazo sí, el tiempo, sí, y, y ya después de sí. ya cuando, cuando la criatura ya estaba lista para que lo trajera o sea, Entonces, que el niño debería tener como unos dos años dos, dos, sí. tres años posiblemente no, no sé exactamente sí, años, no, sí. no, no lo dice así el tiempo del embarazo más un, un, un año que dice que al año fueron al, al, al, al templo uh -huh. y ella no fue que hasta el otro año, entonces pasó otro año más, entonces fueron dos años. ¿verdad? Entonces, entonces en verso 17. Entonces le pedí al Señor que me diera este niño y él concedió mi petición. Sí, Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a él toda su vida. Y ahí ellos adoraron al Señor. Sí, qué, al señor. qué buena historia, ¿verdad? Muy, muy bonita historia. ¿Vale la pena? Verla de esta manera completa. Sí. Sí. Yo puedo haber predicado o analizado eso de otra manera, eh, más simple, brincándome un montón de, de pasajes bíblicos, pero este capítulo uno, creo que era importante, mi amado, que, que lo Su completo y que lo puedas ver y analizar una y otra, y otra y otra vez y que lo puedas ver en las diferentes versiones que existen. Yo estoy utilizando aquí la nueva Biblia Viva. Pero está la Reina Valera y están uh, hoy y, y otras versiones más. La nueva versión internacional. En fin, puedes ver cualquier otra. Pero esta me gustó y fue con lo, con lo que hicimos este, este video. Así es. Pero para finalizar, ahora se lo entrego al Señor. Y le pertenece a Él. Toda, su, toda vida. su vida. Toda su vida. Y ahí ellos adoraron al Señor. Amén. Amén. Bendito Amén. es el nombre del Señor. Amén. Bien, muy bien. Y ahora ya para terminar tengo los ah, ah, ciclos ah, para compartir. Eso no está ahí. Ah, okay Pero es este, en, en Colosenses 3, 22 a 24. Y dice de esta manera: Siervos, obedecer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 pues vamos a orar y voy a unir aquí con sí. mi esposa en una sola oración para, para pedirle que, que todas las personas que vean este video y que lo repitan dos tres veces sí. y lo compartan que el Señor lo use sí amén, amén así es que esa sea nuestra oración para que el Señor use la vida de muchas personas amén. como así la tuya sea. mi amada como la tuya mi amado Déjense usar por el Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos. Y estamos uniendo en este momento, Señor, Señor, oh, Señor, y queremos entregarle, Señor, este material, este, este video. que lo estamos haciendo en vivo, pero va a quedar grabado, Señor. Así como cuando veamos la Biblia, Señor, ya está escrita y cada vez que vayamos a ella siempre vamos a tener un mensaje nuevo sí, señor. Gracias, señor. que este video venga a hacer algo similar sí, señor. Señor. que usted lo use para su honra, sí, para, su gloria, para su gloria para su alabanza Aleluya. y que cada personita señor que cada personita, hombre o mujer que lo pueda ver lo pueda analizar lo puedan ingerir Padre Santo, que usted lo use que se la use lo, para su bendita honra y que haya muchas anas obre, obre que haya muchas sí, anas señor. señor pero hombres y mujeres haciendo sí, este señor. trabajo sí, señor. porque este trabajo Señor es para para todos Dios. ¿Cómo no pedir Señor? ¿Cómo no pedir señor? No señor, que usted sí, Señor. mucho mejor que a nosotros, señor, sí, señor, a esta personita que, por este pasaje bíblico señor, que estamos comentando, santo mi Dios, que no se toque eres, esa eres vida, maravilloso es nombre, señor. que se toque esa vida, Señor, y que levante. Sí, señor, una persona Levante fuerte, poderosa, para su, contra, con para su contra, para su gloria, para su alabanza. La persona, señor. Señor, porque sí, de él. Ana, Señor, salió este sí, Samuel, sí, sí. del cual hay dos libros de él en las Sagradas Escrituras. Padre Santo. Sí, Señor. Mi Dios sí, eterno. Sí, sí. Estamos viviendo tiempos muy complicados y muy difíciles señor, en estos sí, momentos. Señor. Pero Padre Santo, para parece nada es imposible. Nada es imposible, Poderoso Señor. Es nombre, Señor. Simplemente, nombre, use que palabras que, que, que estamos que mencionando mi es posible, es posible Señor. Para tocar nuestras vidas que están allí, Señor, Señor viendo todo, ahora y, y analizando nombre, este video. Y que si ellos, Señor, oran el con la misma eficacia, le hagan. En el nombre de Jesús. Este es los suyo, Señor. Señor. Se produce doblemente O, o sí, simplemente Señor, señor que decir a nosotros utilice, utilice, señor. Padre Santo porque Es su obra No es nuestra, es su obra Señor Es lo que queremos Que usted bendiga Que usted bendiga Señor De una manera especial A cada personita Que se disponga de servicio Para su honra Señor Para su gloria y para su palabra y ahora por último, mi amada, por último, mi amado. Si hay un problema de salud o hay un problema diferente, solamente te pido que pongas tu mano en tu pecho. Y permite que Dios bendiga. Si tú no vas a hacer para andar predicando o estar haciendo videos como este. Pero quieres una bendición de parte del Señor. Recibelo. Dándote la salud. Recibe la bendición. Recibe la bendición. Recibe la bendición. Y dándote la bendición. esa bendición que tú estás anhelando y deseando también. La y Padre Santo, quienes lo crean que lo reciban. así te digo, cree y recibe la bendición en el nombre del padre en nombre del hijo del espíritu santo aleluya aleluya amén amén y amén y amén y si quieres escribirnos cuente que tienes por lo menos ese teléfono para un whatsapp o si estás ahí en, en facebook pues, un mensaje en messenger o bien nuestro correo Hoy .gramos com eh, o bien a través de messenger o bien los un, un clic por ahí en, en, la, en la campanita y, y suscríbete, suscríbete, suscríbete y comparte estos videos eh, vas a ser bendecido de parte de nuestro Dios y a, a las personas que tú sí le compartes van a ser bendecidas y, y gracias, damos las gracias por este tiempo que has estado con nosotros y a las personas que más adelante van a estar viendo este video, que sean bendecidas de parte de nuestro Dios. Les amamos en el amor de Cristo y reciban nuestro cariño, nuestro amor, un fuerte abrazo en el amor de Cristo Jesús. Bendiciones Amén. para todos. Amén. Elida Madrigal y, y Rafael Caballo. Bendiciones. Bendiciones y hasta aquí llegamos con este video y espero... Que también, no, no, es que yo sí lo comparto. Así es. Bendiciones. Bendiciones.